Tercer video de nuestra sección de degustación de comida vegana La verdad es que nunca pensamos que había tantas opciones a la hora de hablar de parrillada vegana Si bien conocíamos alguna, nos mandaron un montón que desconocíamos En nuestro Instagram, que lo vamos a dejar por acá si todavía no nos siguen Hicimos una encuesta preguntando qué creían que nos habían mandado nuestros amigos de Dati Y la gran mayoría puso cosas que no era asado Así que creo que están igual sorprendidos para nosotros Va a estar súper bueno porque hay cosas que no se imaginan que va a haber acá Parrillada vegana Empanadas de jamón y queso, churrasco vegano, asado vegano, omelette de jamón y queso, matambre a relleno jaldrado y lo mito. Hola chicos, cómo están? Todo bien. Ay, no para, perdón soy Santiago Ella es mi hermana Para acompañar este asado vegano Fuimos a local de Ley Seca A comprar una cervecita Tenemos acá la primera cerveza de Ley Seca Es el primer aniversario Es una red IPA En colaboración con Ollovia Se las recomiendo Estas no las probamos Las vamos a probar ahora Esta es una rubia Pilsen Tenemos una acá Y una neipa Es como una IPA Pero medio cítrica. Ahora las vamos a probar Estamos haciendo en la sartén El omelet vegano Que tiene jamón y queso adentro Y la verdad es que pinta Más o menos yo no sé si es porque no lo descongelamos muy previamente o okay, qué, pero se está desarmando bastante. ¡Wow! Marta, mirá lo que cocina, ¿eh? para Lara que se mandó la ensalada y la ensalada para mí es algo fundamental a la hora de comer el asado porque corta un poco con la pesadez de la carne. Ya tenemos el platito con todas las opciones veganas del día de hoy. Me atrevo a decir que para cuatro es bastante. Y arrancamos con la empanada. Para mi gusto, está re bien lograda. No sé qué queso trae pero el queso parece queso de verdad. No, boludo de jamón posta Acabo de probar la costilla de soja y la verdad que da bastante impresión que sea simulada el palito este como si fuera de lado, No sé qué es, pero no me gustó mucho O sea, si bien parece posta una costillita Como que no tiene mucho, mucho sabor Pero sí la textura Pero bueno, yo digo que este no, no me gustó Este sería como un vacío Y está como la textura Se ve como súper bien lograda La cascarita de afuera Se ve como, como tostadita Tiene alta pinta, me da como impresión La grasita, no sé qué será la grasita Este lo voy a comer yo así que puedo hacer esto Vamos bueno. Este es el lomito hojaldrado. Y ya terminamos todos de probar la comida vegana y vamos a hacer una especie de review para ver qué fue lo que más nos gustó qué fue lo que menos nos gustó y qué opinamos en general sobre esta alternativa de comer asado vegano. Hay mucha gente que es vegana y busca estas alternativas comidas que se parezcan a lo no vegano en mi caso en particular yo no, no era de comer mucha carne antes. La textura de todo está muy bien lograda yo soy más de la soja que del seitán. en este caso teníamos cosas hechas de soja y cosas hechas de seitán Mi favorito el día de hoy creo que bueno fue la empanada pero porque el queso estaba muy bien logrado, el omelet que voy a dejar por acá las imágenes, la verdad que no le tenía nada de fe, porque se desarmó todo y estaba increíble la verdad que me super gustó, el otro que me pareció muy bueno era el asado tipo vacío, estaba increíble, a mí lo que más me gustó, coincido con Sophie también fue la empanada de jamón y queso y el omelet la verdad que no sé cómo hacen el jamón, pero me gusta bastante, y esto, que no sé si se llega a ver en cámara, una especie de lomo relleno, no sé qué es pero estaba muy bueno, la verdad que es Super raro Lo que menos me gustó fue la costillita esta Que fue también como medio, medio raro el sabor Yo soy vegetariana, tampoco como carne Y la verdad que en la mayoría de las cosas me, me gustó eh, Así que bastante bien La empanada me llamó mucha atención Después lo que es el lomo relleno Es lo más rico que probé Después el chori, algunos lo he encontrado un poco picante Yo a mi gusto no agarré ninguna zona picante Zafa, no es una locura Esto tiene la grasita, está Perfecto, también me parece muy bueno. Seguramente comería sin problema. Me sabe todo como, medio, como igual. La mayoría de todo lo después. Muy esponja, o sea, mismo textura. Muy, muy esponjoso. Y básicamente, bueno, como dije, con el mismo sabor. Lo que más, pero más me gustó, me parece que fue el matambre a la pizza. Era como a lo que más sabor tenía. La costillita estaba como muy bien de textura. El palito de madera, no sé si me gusta. Unsafe, un poco seguro. Lo mito arrollado me parecía algo muy raro porque no le encuentro como una nada. No vegano, pero era Sorprendentemente de las cosas más ricas El chorizo a mí particularmente me pareció Extremadamente picante y ese que tenía como La grasita, el asado estaba increíble El que era el lomo solo que A Sophie se le explotó, fue uno De los que menos me gustó, pero porque me parece Que tampoco era la forma de cocinar, todo lo hicimos Al horno, todo esto se puede hacer en la parrilla También, así que seguramente habría que volver a hacerlo Pero en la parrilla, y lo que menos me gustó Me parece que fue El, el churrasco, que no estaba malo Pero como que tampoco tenía mucho sabor Ahora, mmm. y eso fue todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado el video. nosotros disfrutamos un montón hacer este tipo de contenido y más cuando lo hacemos con otras personas y con es amigos. como más divertido más dinámico nos gusta ver las respuestas que nos dan nuestros amigos al respecto es algo que probamos todos por primera vez y está bueno ver qué le parece a cada uno cómo lo saborea a ver qué le encuentra si no comen este tipo de comida comenten si se animarían a probarlo si ya han comido comenten qué les pareció qué otras cosas nos recomiendan gracias a a nuestros amigos de Dátile Mercado, porque lo hicieron otra vez. ¿Se vendrán más videos? Un montón. ¿Por qué? Porque nos encanta la comida. Así que recuerden suscribirse, comentar, compartir. Seguirnos en redes sociales que es donde más contenido subimos. Y nos vemos en el próximo video.